Señor presidente, señorías, eh, todos los grupos parlamentarios hemos reconocido que el Real Decreto Ley 14-2012, 20 de abril, supuso un cambio importante en las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Quizá nuestras diferencias estriban respecto a la valoración que hacemos sobre sus consecuencias. A nuestro juicio, este decreto empeoró la calidad de enseñanza, incrementando de casco, un 20% los ratios máximos de alumnos y alumnas por aula, la jornada lectiva hasta un mínimo de 25 horas en educación infantil y educación primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas y también supuso que las sustituciones por enfermedad del profesorado se realizaran cuando hubieran transcurrido 10 días lectivos. Con el mencionado real decreto se pretendía cumplir con la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución, modificado en 2011 por el Partido Socialista y por el Partido Popular, reforma aprobada, la segunda que se hacía, sin contar con el refrendo de la ciudadanía y que establecía el concepto de estabilidad presupuestaria. Y a consecuencia de ello, las primeras medidas que se tomaron consistieron, en el mejor dos casos, en congelar, pero la mayoría de las veces fue reducir, el presupuesto en los temas más básicos, importantes y fundamentales para la ciudadanía, como son la educación, la sanidad o las políticas de dependencia. Las políticas neoliberales supusieron, en esos momentos de crisis, inyectar 77.000 millones de euros a la banca. Inició este proceso el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo continuó Mariano Rajoy y, como todos ustedes saben, Todavía sigue pendiente su cobro y el Banco de España ya ha hablado claro recientemente afirmando que el Estado perderá 60.600 millones. Y no es baladí, no es baladí, digo, porque esas cantidades serían suficientes para volver a llenar la hucha de las pensiones que se ha ido vaciando durante la crisis. Habría que hacer un esfuerzo, sacar músculo político, mirar las desees del pueblo, porque... Las entidades financieras, año tras año, tienen beneficios. Concretamente, en el periodo 2015-2017, los beneficios de la banca han ascendido a 35.365 millones de euros. Señorías, venimos de un pasado reciente muy cruel. A nuestro juicio, los sucesivos gobiernos del Partido Popular poco han hecho por mejorar la situación en nuestras escuelas. No ha sido su prioridad. Su prioridad. Y así, el programa de ajuste neoliberal que emprendieron supuso desarrollar un modelo clasista y segregador que menospreció la potencialidad y las necesidades de la enseñanza pública. Es algo objetivo que, en esos años de ajustes presupuestarios brutales, nuestro sistema educativo dejó de ingresar 8000 millones de euros y ello repercutió en la inestabilidad de las plantillas docentes y en la falta de medios para conseguir el éxito escolar. Por cierto, me gusta hablar de éxito escolar, no de fracaso escolar. Y, por cierto, algo muy diferente a lo que se entiende por abandono escolar. Señorías, el Real Decreto al que nos referimos en lo que respecta a la jornada lectiva de los docentes, junto a la caída de la tasa de reposición, significó la expulsión de cerca de 32.000 docentes. Y el retraso de hasta 15 días en las sustituciones por enfermedad del profesorado han supuesto la pérdida de miles de horas de clases y tutorías para el alumnado. Considerábamos y consideramos que el proyecto de ley que nos llegó del Congreso suponía mejorar la situación actual y que también respondía a las peticiones, reivindicaciones al movimiento de la comunidad educativa de las mareas verdes que, aun deseando más, entendían que era un buen punto de partida para seguir mejorando. pero el Grupo Parlamentario Popular, una vez más, en lugar de buscar el consenso, el acuerdo con otros grupos parlamentarios se desmarca, presentando hoy un proyecto de ley enmendado que, a nuestro juicio, desvirtúa el original. El Partido Popular no acepta que el Real Decreto que mencionamos fuera en detrimento la, del nivel de calidad de la enseñanza y el desempeño de la docencia. Tampoco reconoce que el objetivo de estabilidad presupuestaria ha tenido repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los centros docentes, así como en la calidad de enseñanza y atención de alumnado. Plantea que el proyecto de ley se aplique a los centros sostenidos con fondos públicos, eufemismo para colarnos los centros concertados y los privados de pura cepa. Y además, en ese afán centralizador, a la desesperada para atraerse a todo ese espectro de derecha y de su extrema derecha que hasta ayer cohabitaban en sus filas, plantean homogeneizar. En materia educativa, todo el territorio nacional que dicen ellos, o plurinacional que decimos nosotros. Un intento más para vaciar de contenido las competencias de las comunidades autónomas. Es por ello que no apoyaremos, no apoyaremos este proyecto ley que desvirtúa lo aprobado en el Congreso. Estamos dispuestos a hablar de todo, también del papel de los centros concertados en el sistema educativo y a seguir trabajando y presentando iniciativas. Decía la señora González que... El eje vertebrador del sistema son los docentes. Me gusta más pensar que el eje vertebrador del sistema es la educación pública. Y esa educación pública es esa escuela en la que los docentes, los alumnos y las familias soñamos la escuela que queremos. Cómo trabajar, cómo mejorarla. Y efectivamente ha tenido un papel fundamental a los docentes. Son ideas muy claras. La educación pública es el eje vertebrador del sistema educativo y la privada concertada debe ser subsidiaria. La inclusión es la columna vertebral del sistema. Queremos que las competencias autonómicas se respeten. Hay que trabajar por una ley feminista que ponga al alumnado en el centro, que apueste por la educación afectiva, sexual y emocional. Y para terminar, queremos ser los primeros en inversión en educación ser referentes positivos en materia educativa para toda Europa. casco.